Retornamos con las informaciones y nos trasladamos hasta el norte del país, hasta el departamento de Pando. Allí las familias se van a ver beneficiadas con viviendas sociales. Quiere conocer los detalles. Veamos. Limón, Altagracia, Uncía y Soberanía del municipio de Filadelfia se benefician con proyectos de vivienda social. 80 familias reciben material de construcción para que puedan empezar con la edificación de su nueva casa. Dentro del municipio de Filadelfia hemos logrado ya ejecutar 196 viviendas llegando a beneficiar a más de 14 comunidades en este municipio. 80 viviendas que van a beneficiar a cuatro comunidades. Acá vemos con satisfacción un proyecto más que se está iniciando el día de hoy con 35 viviendas aquí en la comunidad de soberanía. Espero que todos ustedes puedan terminar esas 30 viviendas de acuerdo al trabajo de la agencia de vivienda. le deseamos el mayor de los éxitos, felicidades, cumplidas bien y que el presidente va a seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias. Otro de los beneficios que reciben los comunarios de la zona es la mejora de sus carreteras. De esta manera se coadyuva con una mejor calidad de vida y se fortalece la seguridad ciudadana. Hemos eh, invertido un millón, poco más de un millón cincuenta mil bolivianos. Compañero, está por si acaso 17 kilómetros con un mejoramiento de 10 centímetros de ritmo y otros 17 kilómetros con un mejoramiento de 5 centímetros de ritmo.